del aburrimiento seres que desean fervorosamente recuperar aquello que creen que tuvieron o perdieron usted sí, usted usted que está cansado de despertarse todos los días con la misma rutina una y otra vez una y otra vez una y otra vez no era lo que venían haciendo hasta <risa> eh, no importa, para solucionar sus problemas desexistenciales les traigo algo exactamente, es un especial rutinómetro <risa> Con él, usted podrá medir, secuenciar y organizar su rutina diaria. Podrá determinar cuánto tiempo debe dedicarle a sus quehaceres domésticos o quizás a su tiempo de trabajo, maximizando así la productividad y la rentabilidad en estos tiempos tan extraños. Además, usted podrá anotar en qué horario debe ver una serie o quizás una película de una duración moderada y obviamente con un final feliz para comer maíz. <ríe> y por supuesto, a no olvidarse de su merecido tiempo de descanso. <ríe> Además, usted podrá planificar los tres paseos diarios de su gallina de compañía. Así su pobre animalito puede salir a depositar su ácido úrico en el auto de su vecino. Ese mismo que escucha canciones de un guatemalteco medio cursi todo el día, a toda hora y a todo volumen. una módica suma y una suscripción mensual, usted podrá acceder a la versión Plus. Con ella, podrá comunicarse con el resto de los rutinómetros de sus familiares, amigos y vecinos para compartir exactamente qué están haciendo a cada minuto y a cada hora. ¿Qué está esperando? Usted puede pertenecer a este nuevo mundo, digitadamente digital, por la módica suma de 44 circontinuos. <risa> esperando, lo eterno se volverá mortal y lo mortal aún no llega. <ríe>